El futuro. ¿Cómo será el mundo dentro de cinco años? ¿Habrá más paz y menos guerras? ¿Viviremos mejor o peor? ¿Tendremos un presidente nuevo? Solo el tiempo nos dirá. Ya hemos aprendido una manera de hablar de eventos futuros. ¿Te acuerdas? Ir más a más infinitivo. Voy a ir de compras este fin de semana. ¿Y tú qué vas a hacer? Ahora vamos a aprender cómo usar el futuro. ¿Cuándo usamos el futuro? Usamos el futuro para hablar de eventos futuros y también para hablar de acciones futuras. ¿Cómo formamos el futuro? La conjugación es bastante fácil debido a que es la misma conjugación para los verbos que terminan en AR, ER, e ir. -E Tenemos los verbos hablar, aprender, vivir. Usamos el infinitivo y añadimos estas terminaciones. Yo, E. Tú, AS. Usted, Él, Ella, A. Nosotros, nosotras, hemos, vosotros, vosotras, eis, y ustedes, ellos, ellas, han. Vamos a ver el verbo hablar. Tenemos aquí el infinitivo. Yo hablaré. Tú hablarás. Usted, él, ella, hablará. Nosotros, nosotras, hablaremos. Vosotros, vosotras hablaréis. Ustedes, ellos, ellas hablarán. Vamos a ver ahora con el verbo aprender. De igual manera el infinitivo y las terminaciones. Yo aprenderé. Tú aprenderás. Usted, él, ella aprenderá. Nosotros, nosotras aprenderemos. Vosotros, vosotras aprenderéis. Ustedes, ellos, ellas aprenderán. Y ahora con el verbo vivir, el infinitivo y las terminaciones. Yo viviré. Tú vivirás. Usted, él, ella vivirá. Nosotros, nosotras viviremos. Vosotros, vosotras viviréis. Ustedes, ellos, ellas, vivirán. Hay 12 verbos irregulares. Caber, decir, hacer, haber, poder, poner, querer, saber, salir, tener, valer, venir. Ahora, a practicar. Cambia los verbos subrayados del presente al futuro. Yo compro helado. Yo compraré helado. Mi madre me regala un teléfono nuevo. Mi madre me regalará un teléfono nuevo. Lucía bebe mucha agua. Lucía beberá mucha agua. Pablo sabe la verdad. Pablo sabrá la verdad. Mis amigos vienen a la fiesta. Mis amigos vendrán a la fiesta. Nosotros tenemos mucha tarea. Nosotros tendremos mucha tarea. Ella llega temprano al trabajo. Ella llegará temprano al trabajo. Los estudiantes leen muchos libros. Los estudiantes leerán muchos libros.